Esta canción definitivamente me cantó. Aparte que tiene un buen ritmo, tiene un gran mensaje. Por eso, acompáñenme a verla. cuesta mucho comprender el mundo. Hay cosas que ocorre. Pero que no es necesario saber que no todos contamos con la dicha de tener todo en la vida y gozar como es que se cree bien. Que te dejar cortado, sueño. No son orgullosos, monte del Ibanez, como si les Que tienen fe y solo con la esperanza, que antes ahora soy Porque desde allá donde yo vengo a cantar, todos somos de gestos y donde el gobierno se olvidó que solo allá, es un día tiene que extinguirse. definitivamente es un gran mensaje por muy grandes y maduros que estemos todos tenemos un poco de temor cuando se trata de enfrentarnos a la realidad del mundo a la realidad de la vida cuando se trata de tomar decisiones por nuestro propio bien todos tenemos un poco de temor porque no sabemos si esa es una muy buena decisión o es una muy mala decisión pero cuando tenemos a unos padres que nos apoyan aunque fracasemos constantemente la vida Deja de ser tan difícil, deja de ser complicada. Así que gracias padres por tanto amor, por tantas enseñanzas y por el gran ejemplo que siempre nos han dejado.